Día. Él fue ayer a poner una querella, Dilson Nathanael Filpa Gutiérrez denunció que fue herido en una pierna. Él dijo que fue en medio de un asalto, pero luego dijo que él tenía un... había tenido un enfrentamiento con un muchacho y que este, conocido como Giancarlo cajebola se lo había cogido para él. Y que esto terminó con este tiroteo en el cual uno de los impactos de bala le impactó en una pierna, valga la redundancia. Vamos a escuchar lo que él dice en el momento de la querella. ¿Cuál es la situación, No, el sábado en la mañana yo iba a un mío, yo había tener un problemita con un muchacho. Entonces, en es que se cogió el problema. Me defensó en el universo de ellos, ¿me entiendes? Porque yo atrás todo esto junto y él me frenó con el bolet y me dijo que le dieron lo mío, Yo me metí en y me tiró un tiro. Cuando yo le fui encima, me un cuatro más y me pegó uno ahí. ¿Tú pudiste reconocerlo ahí? Claro, como la palma de mi mano. ¿Cómo se llama? Giancarlo Kylo Cajebol. Presunto delincuente, ¿no? Claro, es el mismo. Todos los policías lo conocen, lo que pasa es que yo hacen trabajo cuando yo quiero. ¿Dónde cumplió eso? Ahí en, en un camino al medio. Eh, después camino y medio, en medio de Camilo Medio, me Valle, vaya y cerca, después del bombillo, por ahí se. te quitaron tu botón? No, muy no, cómodo. Si salía un reguero gente y como quiera ya yo estaba allá. ¿Cuántos disparos te dio? Este, un solo me pegó, pero me tiró cuatro. ¿Me vale. reitera tu nombre? Nilson Natana, él se lo ¿Qué tú esperas, Nilson? Bueno, que tomen caite en el asunto porque todavía ni, ni me han atendido y ahora mismo fue que traje papelino así. Y no han hecho nada ni nada. Y eso fue el sábado de la mañana. A las 9 de la mañana. Yeah. En el sector Los Chiripos, que se ha convertido en una tierra de nadie, producto del narcotráfico, hirieron a este muchacho. Yo no sé si alguno de los Chiripos está vivo. Está Chichi, está vivo. Este terreno, ese terreno hay en una finca de Los Chiripos, como se le conocía a, a esta familia. Esa familia tenía su vivienda en la otra Castillo, donde hoy está el, el grupo empresarial de mi hermano José Luis Villar, el grupo Villar, ahí es que estaba la vivienda de Los Chiripos. Ahí en Los Chiripos, alguien Gutiérrez Vicente, alias Junior Dominicano, de 22 años, fue herido de embarazo en una pierna por otro joven, solo conocido como Fernando, en compañía de Francis Antonio Infante, alias El Cata, supuestamente motivado por supuestas viejas rencillas personales. Estos casos son difíciles de resolver cuando se dan para allá arriba, pero ahí está este caso. Este muchacho está siendo atendido en el Hospital San Vicente de Paul de esta herida. Ese nombre, el Cata, ha estado famoso en muchos en muchos hechos de esa parte. Nos vamos entonces a la UAS, señor director, convulsa la UAS en San Francisco de Macorís porque los grupos que hacen vida allí están hablando de protección. Ayer la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, la PAPRUAS, inició un paro de labores de forma indefinida en demanda de un aumento de un 40% de los salarios de los docentes y de otras reivindicaciones. Vamos a ver primero el 4, señor director, lo que dicen los profesores de la UAS. Eh, en estos precisos momentos, la sede central de tener, eh, a Sode, tiene una rueda de prensa donde dará a conocer un plan de lucha que se llevará a cabo en todo el país. Nosotros entendemos que es muy merecido que los empleados universitarios pues, tengan eh, un 40% de aumento salarial, ya que estamos pasando por una situación demasiado difícil. Asimismo, también nosotros en el recinto aquí tenemos problemas compañeros que tienen que son contratados y que ya tienen que pasar a carrera administrativa. Así como compañeros también que están trabajando en un área, pero desempeñan otras labores, que es muy por encima eh, de salario mínimo que tienen que, que ganar. Es decir, que no hay de que próximamente irse a paro, pues así, en los próximos días nosotros eh, va a haber un calendario de actividades en todo el país y en los próximos días entonces nosotros estaremos dándole a conocer cuál va a ser el plan de lucha y en qué consiste y cómo se van a hacer. ¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades hasta el momento? Bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta de las autoridades, porque, por lo que nosotros entendemos eh, y esperamos a la vez que las autoridades pues, les presten atención a nuestra demanda porque son bastante justas. Este que vimos primero es ASODEMU. ASODEMU, mi hermano Máximo Peralta, que es su vocero, dice que también van en los próximos días a entrar en paro porque están pidiendo esas reivindicaciones que Máximo decía ahí. En la UAF, todo el mundo está en exigir eh, sus derechos